¡Créctión! Sí. se creó? Oh, putos. Rolla, Tango, normal. Normal. Mal, Matrua, ¡A putos! ¡Mi cuerpo en ¡Mente tu vida! ¡Dame la mano, hermano! ¡4A! ¡Se sí! sí y Y hace final, cuerpo pude haberme ahorrado, levantarme de la cama, tremendo desperdicio de energías, estar vivo, más que por convicción, vivo por puro vicio, y mi mis movimientos desespero espero encontrar, seguimientos no vividos, más que puedo recordar, el engaño es esencial, para no desesperar, convencerme de que hay algo de importancia más allá, de la suma de las partes de esta historia sin contar, con múltiples narradores y mi los quiero no afirmamiento Como presidente delincuente Y el no que dice Contra el reto Lo separa de esta gente Presidita sin clientes Egros y vagabundos Depresiva que tiene Guarda sin distinto Entre hombros y parrechos Enidiche sí, me ¿tú? comprende Prefiero pretender Perderme por persistente Perderme por persistente Arrogante y mala gente Todo lo que predico no Nunca he sido no consecuente Te parece ¿tú? deprimente Lo que habita en, en mi, cabeza, mi cabeza Tranquila que solo empieza Y ya se sabe cómo acaba con un par de los tiros en la espalda El único misterio es que será quien lo reparta Ser el sol, pechoso habitual Why y guys es sé Tu pecho en casa, Yo quiero que te corté, Tengo una duda más grande Como acabaste en mi cama Siendo solo en mis canas Llegar mis en mi espalda Soy más que Cristo Soy más que Cristo y hay que multiplico los clavos Eres y caballo, eres y caballo No debí haberte probado cuando fuera jamás de ti ya habría abusado quiero que te mueras ya mucho contaminado tu sabor exagerando Detesto tu existencia más no quiero que te mueras mucho contaminado tu sabor exagerando tu sabor exagerándolo Tu sabor exagerándolo 4A putos 4A Que pongá otra vez